Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Emanuel Sánchez y les voy a presentar mi proyecto final de bootcamp de Big Data en Machine Learning. Eh, ese es mi proyecto, se llama Photolab y es un pequeño laboratorio montado en streaming que permite colorear imágenes que están en blanco y negro. Está principalmente enfocado a colorear imágenes históricas, es la idea principal. Y este objetivo nació porque en el momento de escoger un proyecto para Desarrollar, me pareció este un tema bastante interesante, yo no sabía que una imagen se podía colorear a través de algún tipo de machine learning, inteligencia artificial, yo hubiera pensado que sería un trabajo casi casi manual de Photoshop, pero no, ya vimos que no y esto es lo que les voy a explicar. Entonces, primero hay que entender, para resolver cualquier problema hay que entender a qué nos estamos enfrentando y algún paso muy importante es convertir el color, Casi todas las imágenes que comúnmente encontramos están en el formato RGB. Cada pixel, el color de cada pixel es un array de estos tres colores, red, green y blue, como se puede ver acá. Pero un paso importante para obtener y hacer funcionar este Photodaf es pasarlo al formato LAB, en el que se convierte en el L-Channel, que es el brillo, la intensidad. Y ese es un paso importante porque esto directamente nos convierte la imagen a blanco y negro. Y el A y B channel que combina los colores amarillos y azules y verdes y rojos. Ese es un paso muy importante porque pues, estadísticamente es mucho más fácil predecir la combinación de dos números que de tres números. Y este paso automáticamente nos da el input que es la imagen en blanco y negro. Eh, para este proyecto el dataset es una batalla ya ganada. Porque básicamente cualquier imagen nos puede servir para entrenar. En este caso, como yo lo quiero enfocar y está pensado un photolab que te prediga, que te coloree imágenes históricas, mi dataset es principalmente como de escenas, de landscape, paisajes urbanos, para que funcione con lo que son las fotos viejas, que son de ciudades y así. Entonces, cómo vamos a resolver esto? Este es un modelo de una GAN, está en PyTorch, y lo que es una GAN son dos redes neuronales que compiten, trabajan juntas para encontrar una solución bastante satisfactoria. Y tenemos un generador que es el que va a generar una imagen de dos canales, el A y B, que son nuestras incógnitas, y el discriminador que va a unir esa imagen de dos canales con el canal L, que es lo gris, y lo va a comparar con un random input, o sea, una imagen real, y decidirá qué tan buena o no es esa predicción. Y eso se hace a través de las dos functions. Es un trabajo conjunto de estas dos, dos redes neuronales. Y aquí podemos ver nuestro modelo trabajando. Desde los primeros epoch es bastante bueno. Lo que me he dado cuenta es que este modelo detecta muy bien lo que es el cielo. O sea, inmediatamente supongo que detecta que es un array bastante uniforme, por lo que lo, siempre lo va a colorear de color azul, y le cuesta un poco más de trabajo a las cosas que pueden ser de colores diferentes, como la comida, la ropa de la gente, o ciertas cosas. Y este es el, está entrenado en es Ciel Epo, y al final vemos que da resultados bastante buenos. Y aquí podemos ver unos resultados, metiendo imágenes, y lo que les comentaba, detecta bastante bien lo que es el cielo, los tonos vegetales, pero falla un poco en cosas más específicas. Más ejemplos. Y lo podemos ver en correo. Esta es una aplicación montada en Streamly. Aquí está ligado todo. Y es una aplicación bastante sencilla, pero bastante intuitiva. Entonces, es, acepta una o varias imágenes. Podemos coger estas. Y no sé. Esta. Abrir. Y se está coloreando. Y está listo. Lo tiene que mostrar. La verdad que creando este proyecto fue bastante interesante. Hay bastantes eh, recursos, bastantes otras personas que han tomado este problema y dado otros resultados bastante interesantes. Tardó un poquito, pero funciona. Entonces, como podemos ver, eh, tiene algunos errores, como cualquier modelo siempre tiene aspectos a mejorar. En algunas imágenes, como que nos lanza puntos de imágenes, o sea, como estas manchas de color. Hay ah, otro punto interesante del stream, es que te deja descargar cada imagen. Pero, oh, estas escenas son bastante bueno Aquí el pasto quedó medio seco, pero se entiende bastante bien. Y, ok, esos son los resultados. Y entonces, ok. En este GitHub o está sea, cómo lo puedes utilizar. El, los pasos son bastante sencillos. Solamente hay que eh, clonar el repositorio. Y algo muy importante es que lo es que el modelo está pesando bastante entonces lo que hay que hacer en este txt hay un link abierto a un drive donde se descarga y hay que volverlo hay que colocarlo en esta misma carpeta model. después instalar requirements que son todas las bibliotecas necesarias para que funcione y con cualquier streamlit run y se ejecuta en el local host entonces ese es el proyecto y ahora, ¿qué sí, no O sea, ¿qué es para mejorar? Eh, como el primer paso podría ser ampliar el photolab y hacer que también coloree retratos. O sea, hay bastantes fotos antiguas que son de personas. Entonces, hacer un dataset que sea de diferentes rostros, edades, nacionaliza nacionalidades, género, para poder hacer como otra rama del photolab. Eh, revisar las funciones de pérdida para mejorar el modelo, porque como ven, algunas imágenes salen con esas manchas de colores como específicas. Mm, abrir el dataset, o sea, porque esto está entrenado con unas 6000 imágenes, valdría la pena revisar cuando, cómo funcionaría con 10,000, 12,000. Otro paso importante para mejorar es poner la aplicación en Heroku para que pues, sea una, un uso bastante más ágil. Y algo muy importante. Este modelo funciona, da bastantes buenos resultados, pero algo importante para mejorar es que nos dé imágenes más grandes y de mejor resolución. Ese es como el siguiente paso importante para poder lograr un fotodad bastante bueno. Gracias.